Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Almas en Conciencia, un programa creado para ti, para que puedas realmente conectar y ser toda esa conexión desde tu interior, poder realmente entrar, entrar en esa conexión. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Estaba aquí esperando que pueda entrar un poco más de personas para poderlos saludar. Gracias. Gracias por mantenerte presente, gracias por estar aquí y ahora. Bienvenidas y bienvenidos a este programa. Y eh, el día de hoy traemos un tema muy padre, muy profundo, que yo sé, yo sé que a muchos de ustedes les va, les va a ayudar y eh, les va a, a ayudar a profundizar en sus temas de vida y, y que... Eh, realmente poder hacer esa, esa conexión que muchas veces como perdemos esa, esa brújula y, y de pronto es volverla a retomar, volver a conectar, eh, volver a estar en nuestro interior. Eh, el tema es percepción espiritual y le quise poner ese título de la percepción porque eh, dependen muchas cosas de lo que nosotros sentimos, cómo interpretamos lo que sentimos, cómo, cómo realmente vamos interpretando todo lo que está a nuestro alrededor y muchas de esas cosas. Eh, pues nos van dando como esa guía, o nos van dando como, como esa, esa conexión eh, para saber o no saber qué es lo que estamos haciendo, si lo, nuestra interpretación es correcta o creemos que no lo estamos haciendo tan bien y de pronto pues eso nos lleva a pensar que eh, bueno pues tendríamos que hacerlo de una manera diferente y eh, precisamente este programa está eh, puesto para que podamos entender un poco más, entendernos un poco más, eh, saber ¿Qué es lo que estamos sintiendo? ¿Cómo lo estamos sintiendo? Y que si lo que estoy sintiendo no me está gustando, ¿cómo puedo cambiarlo? ¿Cómo puedo vivirlo de una manera totalmente eh, distinta y que, bueno, pues eso nos ayude a nosotros a poderlo hacer eh, de otra manera y eh, bueno, pues estar aquí. Denme un segundo, vamos a compartir en el programa de WhatsApp. Te recuerdo mis redes, Margarita Mercado en Instagram, YouTube, eh, Facebook, así me vas a encontrar como Margarita Mercado. Y bueno pues vamos a poner aquí y te pido por favor que vayas regalando cada vez más estrellitas para, eh, para que llegue a, a más a más personas este programa y que bueno pues puedan acompañarnos y si tú no estás en el grupo de WhatsApp puedes enviarme a mí justo el WhatsApp para eh, poder estar presente en este programa. Así que eh, bueno pues ya estamos, ya estamos aquí. Y listos y preparados para poder arrancar con este tema. Y vamos, vamos a hacer, para las personas que se encuentran el día de hoy aquí conectadas, eh, les voy a pedir que por favor eh, puedan ustedes eh, decirme. Vamos a hacer este ejercicio que les va a venir muy bien. Eh, dentro de este ejercicio lo que vamos a hacer es que únicamente a través de nuestros sentimientos nuestros sentimientos vamos a definir en tres palabras ¿cómo defines tu vida? en tres palabras puede ser alegre, en paz en tranquilidad, en tristeza, en enojo ¿en en qué? ¿cómo la defines? escribe tres palabras eh, aquí y Vamos a ir participando y vamos a ir viendo porque esto tiene un trasfondo. Entonces, piensa, medita en tres palabras. ¿Cómo defines eh, tu vida? ¿Qué emoción, qué sentimiento, qué, qué sientes con respecto a tu vida? Tres palabras. Eh, me vas, me vas eh, diciendo aquí, escríbeme en los comentarios. Recuerda que tienes que entrar directamente a almas en conciencia. Entra directamente a Almas en Conciencia y, eh, y bueno, pues ahí participa y lo y tienes que ser literal, brutalmente honesto, ¿eh? honesto en lo que vas a escribir, porque eso te va a servir, porque lo vamos a trabajar y vamos a a comenzar a hacer esa transformación, O no voy a dejar esa semilla para que tú puedas comenzar a hacer esa transformación, pero realmente sé honesto completamente, o sea, y si no lo escribes, llévalo a tu mente, llévalo a tu conciencia y siente a pensar tres palabras, cómo definirías tu vida. Eh, por acá Luti Belmont nos comparte y dice yo la veo amorosa, exitosa y maravillosa. Ok, bueno, aquí vamos viendo eh, aquí los comentarios y voy a esperar algunos más y saludos a por acá a Ale Caballero, Claudia Reyes, Viri de Luna Romo, eh, gracias, bienvenidas y por favor recuerden... Eh, Regalar más corazones para que estas notificaciones suban y más personas estén aquí. Gracias por participar a Juani de la O Andrade. Eh, Ale Caballero nos dice que ella ve cambio, control y emocionante. Eh, y por acá ya viene llegando también Ivonne. Gracias por eh, acompañarme este día. Princesa Nena, bendecido día. Y bueno, pues aquí la pregunta es: ¿Cómo ves tu vida? Vamos a poner por acá a ver si nos deja como... Ya la pusimos. Por favor, aquí vamos poniendo, ¿qué más le ponemos aquí? Amorosa, divertida... Sí, ¿De qué hablan? Pues define, Blanca, en tres palabras, cómo interpretas, sientes o ves tu vida. En tres palabras. ¿Qué sientes acerca de tu vida? En tres palabras, una definición. Y bueno, vamos a iniciar con una pequeña historia que no sé si es que ya la han escuchado o ya se las he contado. Y es a través de la percepción. Cuentan... Una historia que vivían tres viejos sabios en un pueblo y en este pueblo era una aldea totalmente alejada y pues no había eh, pues grandes cosas que pudieran ellos conocer porque finalmente pues era un pueblo muy alejado y pues muy pocas cosas llegaban a ese pueblo. Estos tres viejos sabios eran completamente... Eh, ciegos no veían y bueno una ocasión llegó a ese pueblo un circo y dijeron que en el circo venía un elefante al pueblo nunca había llegado un elefante y fueron informados estos tres sabios y dijeron queremos tocar a ese elefante para saber qué es un elefante y entonces los llevaron con este elefante y uno de ellos tocó la trompa y dijo, oh, un elefante es largo como una leana y un tanto rasposo. Otro sabio toca la parte de las orejas y se estás completamente equivocado un elefante es esta parte rugosa pero también flexible que se mueve como el viento y da aire y otro sabio tocó la parte eh, del costado y dijo ¿de qué habla? un elefante es como una gran roca áspera y enorme. Y entonces los tres entraron en discusión y empezaron a decir, yo veo esto, yo siento esto. Bueno, no más bien no veo porque ellos no veían. Yo estoy sintiendo esto y siento que es realmente esto. Dentro de esta discusión que se volvió un poco más acalorada, a lo lejos, otra persona los escuchó y se acercó y dijo, ¿Qué les pasa? Ellos sí, él sí podía ver. Y entonces ellos empezaron a explicar qué es lo que ellos estaban sintiendo y viendo con respecto a esto. Al tocarlo y sentirlo, eh, les dijo, los tres están en lo correcto, porque uno toca la trompa, el otro toca las orejas y el otro está tocando el costado del elefante y entonces hizo la descripción es enorme rugoso la trompa es uno lo que tocó las orejas y entonces ahí es en donde se une esta parte de la percepción cada uno de nosotros interpreta su vida, su momento su tiempo como a uno le ha ido y como nuestro cerebro lo está identificando nuestro cerebro tiene esta parte más racional y aparte más primitiva que tiene que ver en relación con el ego y el que nos ha llevado a sobrevivir en esta tierra. Y tenemos otra parte desarrollada que es en la parte frontal en donde está esta parte más de conciencia, más... Eh, que puede tener esta conexión de elevación y donde se radica la parte espiritual. Durante muchos años hemos estado sobreviviendo a través de nuestra propia percepción y de todo lo que nuestro mundo nos ha dicho que debemos de ser, hacer e interpretar. Nuestros padres tienen una educación, la cual fue transmitida para nosotros y eso nos hace a nosotros la manera en que nosotros estamos viendo el mundo porque nuestros padres así lo vieron y nosotros interpretamos parte de nuestro mundo de acuerdo a lo que ellos nos transmitieron y después vamos a la escuela y lo que nuestros maestros, lo que nuestros amiguitos y las partes en donde yo me identifiqué a lo mejor algún dolor, algún sentimiento alguna situación, algún shock emocional que yo viví en ese tiempo, en ese momento, lo absorbo y lo tomo como mío y es parte de mi propia interpretación de mi mundo. Después eh, viene otra parte de, de nosotros, que es eh, la parte de nuestro propio crecimiento y nuestra propia interpretación de todo lo que nos va llegando. Y entonces lo vamos configurando y lo vamos adaptando y vamos tomando... Lo que para ese momento nos funciona. Y hay cosas que aunque no nos funcionen, pues están, ¿no? También eso, eso llega a suceder. Llegamos a tener algunas eh, interpretaciones, algunas situaciones que se quedan adaptadas a nuestro ser y que finalmente pues son muletillas que nuestro ser está identificado y que no las hacemos tan conscientes para poder eh, transformarlas. Entonces, es por eso que les decía, eh, tres, dime, tres palabras de cómo defines emocionalmente tu vida. Por aquí, Juani de la O nos está compartiendo que dice que es amorosa, triste y confundida. Gracias, Juani. Y entonces, cuando nosotros estamos realmente observando, teniendo la capacidad de observar. ¿Cuál es esa definición o cuál es esa percepción que yo tengo del mundo? ¿Qué es lo que yo les estoy pidiendo que definan para ustedes? Tenemos la capacidad entonces, sí, de poder transformar, porque yo ya estoy siendo consciente de qué es lo que yo estoy viendo y qué parte del elefante estoy agarrando de la vida. Y que muchas veces eh, ni siquiera podemos identificar en qué parte estoy parada, en qué parte o hacia dónde voy o qué quiero, dónde, dónde quiero estar y dónde no quiero estar y, y qué siento y qué no siento. Y entonces todo esto que, que nosotros vamos identificando en nuestra vida nos va a ayudar a que nosotros podamos tener más esa transformación. Y que todo lo que yo estoy sintiendo, la definición que yo estoy sintiendo de mi vida, Puede, puede cambiarse. Hay un cambio, a un salto de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Esta percepción se puede transformar completamente. El ego es esta parte, como les decía, primitiva de nosotros que siempre está ahí, permanente, tratando de ayudarnos a sobrevivir y tratando de llevarnos Tal vez a los escenarios no más amorosos de, de nuestra ser, de nuestra existencia, pero permanece y nos ayuda en muchas etapas y en muchos momentos de nuestra vida. Él nunca se va a ir. Él va a estar ahí porque siempre va a ser esa parte reactiva que va a estar midiendo nuestro exterior. De él. Esto es bueno, esto es malo. Ya lo había probado, esto fue muy malo. Esto ya lo probé, y me gustó, pero como que... No, el día de hoy no se me antoja. Entonces, vamos midiendo nuestro exterior de acuerdo a esa interpretación y de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo. Entonces, puede ser que yo lo que sienta lo juzgo como bueno, lo juzgo como malo y entonces voy congelando muchas emociones en mi interior que no me permiten a mí poder hacer esa transformación. Entonces, aquí lo importante de nosotros es ir identificando Cuáles son esas señales en donde yo me estoy tomando tan en serio eso que me vuelco completamente en mi exterior y pierdo esa conexión conmigo, pierdo la conexión con mi interior porque mi percepción me está diciendo estás recibiendo un ataque, estás recibiendo esto eh, desde esta forma. Eh, no hay equilibrio eh, no es justo eh, estamos viviendo mucha injusticia estamos viviendo mucho temor estamos viendo muchos conflictos y entonces nuestro, nuestra percepción nos está llevando constantemente a buscar escenarios en donde yo esté reafirmando lo que estoy sintiendo aunque realmente eso no sea porque podemos, podemos ir al mismo lugar y podemos percibir completamente algo diferente. Podemos estar cinco personas dentro de un jardín y podemos decir... Eh, me está dando el sol me estoy quemando, me siento tan incómoda ya no quiero estar aquí, me quiero mover, estoy sudando no me gusta sudar ¿no? y otra persona dice, ay qué bonito el clima, eh, el aire libre poder conectar con la naturaleza sentir el pasto eh, eh, alrededor de, de mi cuerpo en las piernas o... Y, y las otras eh, personas simplemente ni siquiera contactar con eso están tan metidas tal vez en la plática que ni siquiera son conscientes de lo que está pasando ahí entonces, si se dan cuenta, la percepción de la vida, del mundo, de las cosas, siempre, siempre es totalmente distinta para todas las personas. Y muchas veces juzgamos a los demás de, ¿por qué haces eso? Eso está mal, eso no debe de ser, sí debe de ser. ¿Para quién es correcto o incorrecto? Y esa es nuestra percepción. Ahora, esto es... Porque nosotros también pertenecemos a ciertos grados de vibración de los que ya les he hablado y eh, hay un libro que se llama El poder y la fuerza de, del doctor eh, David Hopkins en donde habla sobre los niveles que nosotros vamos teniendo en cuestión de conciencia de acuerdo a nuestro nivel vibratorio es la creencia que nosotros tenemos con respecto a ese Dios o a esa forma, esa divinidad, esa conciencia y esa energía. Esa conciencia y esa energía que se presenta ante nosotros eh, lo podemos ver como un Dios eh, que no me da todo, lo podemos ver como un Dios eh, que me puede castigar, lo podemos ver como un Dios eh, que, que a veces sí da, a veces no, a veces sí escucha, a veces no escucha, este, o lleno de miedo, ¿no? porque el eh, pues, que todo lo ve lo juzga. Eh, Puede castigarte. Entonces también es parte de una percepción que nosotros estamos teniendo y eso nos lleva a nosotros a contactar con ciertas emociones en nuestra vida que tal vez en un área de tu vida estás viendo que todo es padre porque la parte profesional está creciendo y te sientes muy bien, muy cómodo y, y estás teniendo el éxito que deseabas. Y ¿Qué hay de la parte amorosa? A lo mejor en la parte amorosa no están también las cosas, eh, la, no es la pareja que tú deseas, eh, las cosas no están fluyendo como tú querías, eh, no estás obteniendo a lo mejor el, el, la comunicación, el poder estar bien con esa persona y tal vez eh, en el área familiar pues, hay algunas conexiones, hay otras que no. Entonces, si se dan cuenta también en nuestra vida hay diferentes tipos de percepción. Nos percibimos tal vez en el área profesional de cierta manera, nos percibimos de cierta manera en las conexiones o en las relaciones e interpersonales y nos percibimos de cierta manera en en la parte amorosa y así vamos por la vida e inclusive hasta en un solo día podemos cambiar de percepción de un momento a otro y podemos tener saltos. Y estas conexiones son los niveles de vibración y de lo que nosotros creemos o no creemos, de lo que nos juzgamos o no nos juzgamos, de lo que sentimos o lo que no sentimos y que siempre va a estar ahí. El dominio de nuestro interior, de todo lo que está pasando en cuestión de pensamientos, porque son miles y miles de bombardeos y estímulos exteriores también que están constantemente eh, mostrándose, saliendo eh, y que se están presentando constantemente. Nos están llevando a ciertos estados de conciencia que puede que tú seas consciente o no de lo que estás viendo. Ahora. Todo esto que les estoy explicando, todo esto que les estoy diciendo es parte de un curso de milagros. En el curso de milagros, nosotros aprendemos sobre la percepción y a qué es lo que nosotros estamos conectados. Tiene una interpretación o la forma o la visión budista y es esta visión adaptada a palabras eh, que tienen que ver más con el cristianismo que está conectado aquí a esta, a esta parte este, más de, de Latinoamérica pero toda la, la conciencia y la profundidad de la que les estoy hablando viene en un curso de milagros y es por eso que para mí es súper valiosa herramienta el que en algún momento de tu vida te des la oportunidad de poder entrar en un curso de milagros y que si tú quieres entrar a este curso de milagros, es justo el 14 de junio. Vamos a estar todos los martes a las 6.30 de la tarde en un curso de milagros. Digo, nada más aprovecho este momento para poderles hacer el comercial y recordarles, pero ahorita vamos a seguir más con esta parte de la percepción. Pero, eh, y también por favor sígueme regandando aquí, este corazones y coméntame, si aún sigues aquí conectada conmigo, participa eh, con esto y por favor sígueme regalando corazones. Y si quieres más información, por favor comunícate este al WhatsApp 55 36 97 78 19. De hecho, ahí está en los comentarios mi WhatsApp. Así que si tú quieres enviarme un WhatsApp, ahí lo vas a poder encontrar. Y bueno. Ya vimos cómo actúa la percepción y cuáles son los niveles de conciencia que nosotros vamos teniendo y que esos niveles de conexión y de desconexión que vamos teniendo a lo largo del día y a lo largo de nuestra vida porque no todo el tiempo estamos como en ese equilibrio y balance y que qué bueno fuera que todo en nuestra vida fuera como ese equilibrio pero perdería la sensación del reto que venimos a cumplir que es poder descubrir el amor eh, incondicional poder eh, ir trascendiendo todo ese sufrimiento ignorancia que nuestro propio ser está teniendo y que a a través de esto, bueno, pues lo vamos a ir transformando y que vamos a ir a recreando un nuevo cambio y un nuevo proceso. Eh, dentro de, de este camino de la percepción, nosotros podemos estar eh, enganchados a esta parte del sufrimiento, podemos sentir demasiado sufrimiento, pero hay un salto en donde tú puedes cambiar esa vibración, esa conciencia de poder hacer esa transformación. Cuando uno elige y es consciente de dónde está parado en su vida, de dónde, desde dónde se está conectando con el exterior, porque no es que el exterior venga a atacarme, sino es que yo desde mi ser me siento atacado, pero quién realmente se siente atacado, quién realmente es el que tiene la duda. ¿Quién realmente es el que está triste? ¿Quién realmente es el que tiene celos? ¿Quién realmente es el que está enojado? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es ese persona? ¿Es ese personaje que te has creído? ¿Ese, ¿Ese ser que has creído ser? ¿Es esa conexión que crees que tú eres? Y entonces esto te lleva a esa nueva interpretación. ¿Quién sufre? ¿Quién es el que está ahí detrás de ese personaje? ¿Quién es el que interpreta la vida? Porque tu ser, lo más profundo de tu ser, es esa existencia de simplemente sentirte libre y en amor, pleno. Y el ego, el personaje, es el que te da la interpretación de, uy, qué miedo a lo desconocido, uy, qué miedo de esta interpretación, uy, qué miedo todas estas situaciones que están pasando o que estoy viviendo. Y que eh, vamos tratando, tal vez, eh, de no verlas, de congelarlas, de, de no estar en la vida, o... Nos metemos tan a profundidad en estas emociones y sentimientos que nos identificamos tanto con el ego que, que perdemos esa, esa conexión espiritual que nosotros estamos teniendo con, con un Dios. Pero también aquí intervendría cuál es tu definición de tu Dios. De tu Dios personal. Cada uno tiene una definición, cada uno tiene una percepción. Porque tal vez cuando le has pedido algo te ha respondido y cuando, hay veces que no te ha respondido nada. Entonces tú sabes que a veces sí te escucha y a veces no. O puede ser a lo mejor un Dios lindo y amoroso que realmente se ha presentado ante ti y que eh, pues ha estado ahí para ti. Entonces, si se dan cuenta, hay muchos factores que han estado interviniendo para que tú puedas tener esa percepción. Limpiar esa percepción es irte respondiéndolos para qué estás creando esa situación. De acuerdo a nuestro medio ambiente externo es todo lo que yo estoy vibrando. Si yo estoy vibrando en la culpa, en el miedo, en el sufrimiento, yo voy a interpretar a todo un mundo lleno de sufrimiento, un, todo un mundo lleno de dolor, todo un mundo lleno eh, de desesperanza o pueda estar sintiendo un mundo más amoroso, un mundo en transformación, un mundo eh, que está despertando, que está cambiando, que está conectando. Y eso es la percepción de cada quien. Eso es la interpretación que nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro ser nos está dando. La mente puede irse, y, y vamos a ponerle un nombre, la loca de la casa, que es el ego, puede irse a escenarios eh, tortuosos durante todo el día, puede mantenernos en sufrimiento, en miedo, en, nos puede mantener en esta eh, desconexión, nos puede mantener eh, en esto. Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿A dónde lo vamos a lograr? ¿Qué es lo que no vamos a lograr? Y nos preocupa mucho la parte de, de lo que vivimos de nuestro pasado y lo que vamos a vivir en cuestión de nuestro futuro. Y nos dejamos de desconectar con el aquí y en el ahora. Parte de poder limpiar nuestra eh, percepción es mantenernos en esto. Y nuestra mente a lo largo de todo el día lo puede hacer. Se lleva a... El día de hoy ya es la 1.12 y eh, dije, a ver, a las 8 de la mañana estuve con esta situación y, y no me gustó y todavía si sí, ya es la 1 de la tarde, yo lo estoy pensando. Yo sigo manteniéndome en esta, eh, en este pensamiento, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros no nos ha pasado eso? O que pasó hace 15 días, pasó hace un mes, o pasó hace una semana, pasó hace tres días y yo me mantengo en ese mismo loop, ¿no? Nuestro cerebro se mantiene en esa misma y misma y misma conexión y ahí está, ahí está. Y entonces esa percepción seguimos imantándola y seguimos trayéndola a nuestra vida, a nuestra existencia. Y eso nos perpetúa ¿no? dentro de, de esta parte de, de caer en ese sufrimiento, de caer en ese dolor y que no necesariamente es así como esa tristeza profunda, sino es, son pequeñas cosas, situaciones, pensamientos que nos están bloqueando para que nosotros podamos realmente estar en esa conexión. Entonces... El ejercicio o la invitación para ti sería observa tus pensamientos, observa qué es lo que realmente eh, te está llevando y no luches también, porque eh, cuando ya estamos en este camino y en esta transición, estamos peleándonos con, con nuestra propia mente y estamos resistiendo a lo que ella nos está llevando. Y entonces... La pregunta nuevamente sería, ¿quién se resiste? ¿Quién quiere resistirse a pensar eso? Y pasa todavía muchísimo más rápido cuando nosotros dejamos ir esos pensamientos y no nos identificamos con que es mi pensamiento, es mi emoción y esto es mío, mío, mío, mío y solamente yo soy quien está pensando esto, yo soy quien vive esto. Y entonces... Lo apresionamos y no lo dejamos ir, así como de, ay qué curioso, el día de hoy estoy pensando esto. El día de hoy tuve miedo e incertidumbre de mi futuro. El día de hoy tuve miedo a la parte económica, a que me despidieran de mi trabajo, a quedarme sin pareja. Tuve miedo y entonces estamos ahí. ¿no? con todos estos pensamientos constantes con todo esto que, que, que nos está llevando a ser, tener desear y esa es la percepción eso es lo que estamos viendo pero cuando nosotros aprendemos a identificar que la loca de la casa anda suelta entonces nosotros podemos hacer algo distinto saludos a Adriana Bendiciones en donde sea que te encuentres. Eh, bendiciones mi querida este, Adri. No sé quién más por acá nos esté acompañando. Ana Zacarías por acá. Lindo día también para ti. Gracias eh, por acompañarme en este momento. Y bueno, pues ya saben, eh, participa por favor, déjame aquí tu comentario. Eh, dime si también te identificas así como yo con todas estas eh, situaciones y sobre todo, eh, cómo es bien fácil eh, tirarnos a, a veces hasta el drama eh, en muchas situaciones y tal vez algunos eh, notan la diferencia en cuestión de que, ah, en esto sí me tiro al drama, en esto otro no me puedo tirar al drama o en esto sí me doy el permiso o en esto no me doy el permiso. Y eh, congelo esta parte y no congelo esta parte y esta sí la siento y esta no la siento porque todo lo vamos adaptando a nuestra propia percepción y todo lo vamos adaptando a lo que nosotros queremos y elegimos y deseamos, ¿no? Entonces. Eh, y la mente es, es bastante curiosa y, este, y caprichosa y a veces eh, el día de hoy nos pone en un sufrimiento tal vez amoroso, después nos pone en un sufrimiento de salud, después nos pone en un sufrimiento familiar, después nos pone en un sufrimiento existencial. Porque también eh, está esa parte ¿no? de, de mi misión de vida y, y la de decir quiero eh, lograr algo y quiero ser esto y, y, y nos frustramos y entonces empezamos a ver que no para todos hay y que eh, algunos sí tienen suerte y algunos nacen con estrella y a otros este, nacen estrellados porque ese también es como otro de los... Eh, Conceptos que nosotros damos y decimos, ah, bueno, pues es que él sí le va bien en la vida y ahí a ti no, y, y, y vamos teniendo una propia interpretación. Y ojo, porque con eso estamos creando nuestro propio mundo, estamos construyendo. Cuando juzgamos a los demás, estamos construyendo nuestro propio mundo. Bien dice esa frase, ¿no? O sea, lo que tú dices del otro habla más de ti que del otro. Y es real, porque es tu propia interpretación, es tu propia percepción, tú lo estás percibiendo de una manera, de acuerdo a tus juicios, de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a lo que tú crees que debe de ser y lo que no debe de ser, tú estás interpretando ese mundo. Y entonces eso nos lleva también a que nosotros eh, pues percibamos, queramos o no, lo que nosotros damos es lo que vamos a estar recibiendo del mundo. Porque si yo interpreto un mundo eh, doloroso, desequilibrado, desconectado, eh, egoísta, eh, que solamente quiere el deseo para sí mismo, entonces yo voy a conectar con todas esas personas a mi alrededor que me van a atraer esa misma percepción de la cual yo hablo. Y cuando yo me cacho en esos pensamientos, cuando yo me doy cuenta de a dónde me está llevando mi mente, porque no tengo ese dominio aún, entonces yo digo, a ver, ¿y cómo podría ser ese mundo si yo lo viera diferente? ¿Cómo podría ser esa interpretación de si yo lo viera diferente? ¿Y cómo podría ser estas situaciones eh, de una manera distinta? Y no lo hay, ¿no? Eh, no las buscamos, no queremos. Eh, tal vez nos resulte cómodo, tal vez eh, para ese momento o esa etapa de nuestra vida el salto cuántico aún no se da. Y entonces, pues eso nos lleva a que nosotros eh, decidamos el tipo de mundo que nosotros estamos teniendo y queriendo. Y bueno, esta es parte, parte, parte, eh, como les mencionaba, del curso de milagros. De verdad es ese meterse y hacer esa introspección a lo más profundo de tu ser a que puedas reflexionar de qué eres, quién eres y hacia dónde vas te da una orientación en un, es una guía en donde tú puedes realmente ir trabajando paso a paso durante seis meses en poder darte cuenta qué eres, quién eres y hacia dónde vas y observar a la loca de la casa y créanme que de verdad se hace un grupo tan padre eh, en cuestión de, de cómo en su mayoría, más bien por no decir de, de manera general, eh, han sido mujeres, se han hecho grupos de mujeres en donde hemos estado trabajando eh, y que ya después... <ríe> que es parte del ego también que decimos se vuelve adictivo eh, es como ir a un grupo de terapia y, y hablar no eh, al, en el círculo y hablar de tus problemas y hablar de tus situaciones y de tus percepciones y poder ir desintegrando todas esas percepciones y poder ir metiendo esta parte más amorosa de tu ser, poder ir integrando esta conexión más profunda, te ayuda, te ayuda, te cambia, te, te desarrollamos esta parte de ese músculo que constantemente necesita estar siendo estimulado para que tú puedas darte cuenta hacia dónde te está llevando tu mente, porque es eso, ¿no? Eh, tendemos a decir, ok, no dejes que tu mente te controle, sino tú tienes el poder de controlar la mente, que son dos personajes totalmente distintos, el de la conciencia y el de la mente. Uh -huh. La mente es la parte racional, la que, la que sabe de números, la que se aprende las cosas, la que se aprende las direcciones, la que se aprende los nombres. Y esta parte de conexión es tu ser creativo, el que está inspirado, el que está conectado con la divinidad, el que está en esta... Eh, conexión más profunda y que puede ayudarte a realmente eh, poderte vivir de una manera distinta. Entonces, eh, precisamente el poder lograr vivir a través de darle más fuerza a tu poder creativo, a tu poder inspirador, es lo que te va a ayudar a que tú puedas estar eh, dentro de esa conexión. Les recuerdo que todos los jueves tenemos eh, esta parte de mensajes, si tú quieres recibir un mensaje, son los días jueves, por acá Karina eh, Verónica que nos está pidiendo mensaje, es los días jueves, los días martes son de reflexión y te invito a ver si este, esta parte te puede funcionar bastante y que bueno, puedes llevar a esa interpretación lo que el día de hoy estás viviendo. Y eh, Marce, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenida. Y bueno, por favor, déjame aquí en, tus en los comentarios si esto te está funcionando, si esto de lo que te estoy hablando eh, realmente eh, resuena en tu ser, eh, realmente está ahí este, esa conexión y por favor, sígueme regalando muchos corazones para que sigan activando y bueno, ahí ponme en los comentarios alguna pregunta, algún cuestionamiento, y también, si te encuentras en Maravita Mercado, salta a Almas en Conciencia, porque aquí la configuración de Facebook eh, nos pide que cuántas páginas se pueden conectar, entonces está conectada a esa, pero por favor, conéctate directamente a Almas en Conciencia, porque no puedo leer los comentarios de Marita Mercado, pero sí los de Almas en Conciencia, así que si estás en Maravita Mercado, busca... Almas en conciencia y ahí te va a aparecer así que por favor entra directamente a almas en conciencia y te recuerdo que en el canal de YouTube hay un montón de material con el cual tú ya puedes trabajar de una manera gratuita, eh, he subido bastantes videos. De, de reflexión, de trabajo, de ejercicios, de eh, tecni, técnicas, herramientas que te puedan servir a ti en tu día a día, explicados de una manera muy eh, live, diferente eh, y que bueno, pues puedes, puedes este, ahí tomar eh, esos videos de manera gratuita y poderlos empezar a aplicar a tu vida. O sea, no me lo creas a mí, aplícalo en tu vida no me creas a mí todo lo que yo te digo, aplícalo y me cuentas a ver cómo te va y empiezas tú a hacer esa conexión. Ahora, otra de las cosas que también me gustaría hablarles, que habla sobre la percepción y que también es eh, mucho lo que hay a nuestro alrededor, es nos desconectamos porque dejamos de respirar, dejamos de ser conscientes de nuestra respiración. Si nosotros no somos conscientes de nuestra respiración, Estamos normalmente en esta parte muy, muy racional y si se dan cuenta inclusive hasta cuando tú estás enojada, enojado, enseguida tu respiración se detiene, ¿no? O recibes un impacto o algún susto. Es... ¿No? Entonces es como ese congelar de nuestra respiración y que también nos desconecta de nuestra parte creativa, de nuestra parte más profunda, de conexión con Dios, con la divinidad, con quien tú creas. Yo no le pongo nombre nunca a esto porque estudios es personal, no el mío. Entonces, nos desconectamos también de esta respiración. Y por acá este, hay una meditación que se llama Vipassana, que es únicamente estar consciente de tu respiración y que pues a través de este método eh, Buda trajo mucha información eh, de la conciencia, de... yo la llamo que esa conciencia pues finalmente es el registro akashico y esa gran biblioteca sagrada pues saca toda esa información para poderla traer a la tierra, al mundo y poderla compartir con todos. Entonces, mientras más conectada, conectado estés también con tu respiración, eh, tu percepción también va cambiando porque estás respondiendo a lo más a los estímulos y a la conexión de poder ir domesticando a la loca de la casa, al ego y, y pudiéndote ayudar a través de técnicas de respiración para poder eh, empezar a eh, cambiar esta percepción. Entonces, ya te dije aquí varias técnicas, que es la de observación, es eh, responder la pregunta de quién, es eh, la técnica de respiración, observarte, es y no reprimirte eh, en cuestión de cuando observas, que está ahí el pensamiento y que dices, no, no, lo y quiero quitar y ya no esto. Relájate. Nada más haz observación de que ese pensamiento está ahí y no te identifiques con él y que creas que ese pensamiento eres tú, que esa definición que ha traído tu mente eres tú. Solamente la y déjala ser y déjala que ahí se mantenga, sin ponerle ese juicio, sin ponerle interpretación, si es bueno, si es malo, solamente siéntelo, inclusive hasta la parte corporal en cuestión de dolor, Obsérvala y haz esas respiraciones y concentra y calma tu mente. ¿De quién creó ese dolor? Cuando vamos entrando cada vez más en profundidad de esto, nos va ayudando a que nosotros podamos hacer esos cambios que realmente deseamos, pero es a través de la observación y que también eh, yo les digo, no se tomen la vida tan en serio. Porque a veces, o sea, tendemos a esa parte de, del drama y decimos, no, es que porque a mí, a mí me pasa todo eso, solamente a mí y yo soy un imán de atraer ese tipo de personas y yo soy un imán de atraer ese tipo de situaciones y todo el tiempo yo soy, yo esto, yo lo otro. Entonces, vamos permitiéndonos envolvernos por esta capa primitiva de nuestro ser, de nuestro cerebro que nos está llevando a eso. Entonces, ojo porque esa es parte de la percepción y de lo que nosotros tenemos que ir identificando para poderlo cambiar y poder, eh, poderlo transformar sin reprimirlo, sino simplemente observarlo. Y eso nos va llevando a una profundización realmente en nuestras prácticas espirituales. Eso realmente nos va llevando a así poder ser ese herramienta de cambio, así realmente poder deshacer aquellos bloqueos que interpreto que tengo y que digo es que ya lo he trabajado miles de veces y lo he hecho de tal forma y, y he hecho esto y la la la y la la y por aquí y por allá y he tomado miles de técnicas eh, de transformación y esto nada más no se resuelve y si lo aceptas y si lo dejas ser ¿Qué tal que la vida nada más te estaba pidiendo que cambiaras tu percepción? Y que creyeras que no necesariamente nada más esto era para ti. Porque lo tomaste tan tuyo que entonces ya eh, es una parte conveniente en tu vida el tenerlo. Y entonces te conviene desde tu subconsciente tener esa percepción. Porque siempre tenemos un beneficio oculto en poder vivirnos de esa forma, no tomar responsabilidad, vivirnos desde el miedo, vivirnos desde la parte de víctima de las situaciones y entonces pues me es más cómodo porque yo ese personaje ya me lo compré y nadie me saca de ese personaje y entonces nos olvidamos de que podemos acceder a muchos más personajes y poder eh, ir bajándole y regulando todas estas situaciones en cuestión de percepción y poder hacer todos estos cambios y bueno pues muchísimas gracias a todos los que se mantuvieron durante esta conexión gracias a todos los que participaron el día jueves van a recibir un mensaje eh, especial a las personas que participaron por acá de hecho se los voy a hacer llegar el día jueves porque de hecho no va a haber programa el día jueves Ahora que recuerdo eh, Ya viajo para Ciudad de México Justo el jueves eh, Estaré llegando por allá Como a las 10 de la mañana Yo creo Entonces eh, Pues ya no voy a tener Programa pero a las personas que Participaron el día de hoy que me escribieron Aquí a Almas en Conciencia sí les voy a mandar su mensaje eh, Acabo de tener la lista De las personas y eh, pues a los que participaron, que escribieron y eh, estuvieron aquí durante el programa, pues les vamos a mandar su mensaje. Solamente que ahorita, justo para que yo sepa quiénes estuvieron del principio al final, porque hubo quien se conectó y se desconectó. Entonces nada más escríbeme ahí de eh, recibo mensaje eh, y entonces yo ya sé quién fue el que estuvo conectado en este momento. Entonces... Eh, nada más ahí escribe que recibes mensaje ya por acá veo a Luti que estuvo conectada a Adri, Adriana también, este, nada más escríbame eso, yo espero nada más ahí que me pongan eso de la participación y a esas personas les vamos a enviar su mensaje, porque bueno pues ya saben, no voy a estar ya me voy para allá, ya voy a llegar eh, y eh, pues nos vamos a ver, nos vamos a ver por allá este, gracias, gracias, chicas, acá, okay, y ya vamos terminando, vamos terminando. Gracias. Y gracias por compartir también este programa. Acuérdense que este programa pues obviamente gracias a ustedes se hace. Y entre nuestro propio equilibrio de dar y recibir es tú compartes el programa y yo sigo hablando. <risa> Mientras más compartidas, eso me da la oportunidad de poder seguir llegando a más personas, de poder seguir dando más sesiones, de poder seguir dando más cursos y de que estos cursos pues precisamente sean transmitidos y que los puedas compartir con alguien más, que puedas invitar y que si crees que este curso que voy a dar el 14, que inicia el 14 de junio, le puede servir a alguien más, adelante. Eh, de verdad es una forma muy, muy profunda de trabajar contigo misma, contigo mismo. Eh, encontrar, encontrar de verdad, destapar la caja de Pandora y darte cuenta qué hay ahí en tu interior y la manera de poderlo observar desde... Eh, este punto de vista, desde este enfoque, desde esta sabiduría eh, que de verdad eh, te lleva a una transformación en tu vida, te, te lleva a inspirar y a estar en, ma en mayor paz. Gracias a todas, todos nos estamos viendo hasta la siguiente semana, el martes, pero bueno, aquí a las personas que sí. Eh, estuvieron pues les mandamos un mensajito ¿okay? entonces estén pendientes de su messenger seguramente por allá eh, se los estaré enviando gracias y nos estamos viendo eh, el siguiente mar ah, mañana si sí hay meditación ¿eh? mañana si sí hay meditación a las 7 eh, a través del canal eh, de angelología si sí hay meditación como no si sí la vamos a tener así que nos estamos viendo eh, mañana en meditación. Gracias a todas, a todos. Nos vemos. Bendiciones. Y como siempre me despido deseando que un ángel te llegue bajo sus alas. Te cubra, te bendiga, te proteja. Te llene de luz, de amor, de confianza, de paz, de tranquilidad. Y también eh, deseo que todo tu hogar esté plagados, lleno de, lleno de ángeles que te lleven de luz, de bendición, de amor, de conciencia. Gracias y nos estamos viendo la próxima. Bye bye.